La Policía Nacional apresó este viernes a Robinson Rosario Corsino, alias El Dañao, acusado de herir con arma blanca a Clarilén Mijeres, de 20 años, residente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Mientras el detenido era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, se negó a ofrecer su versión de los hechos. En tanto que el informe remitido establece, se trató de una discusión.